Hola Mendoza, sí. no, lo quería el ¿Quién Tano Robles, la Mendoza? No. quién te conoce Tano Robles, para vos, lo tenemos acá, el sí. número uno, la cámara de romper todo en San Juan, fuerte el aplauso para sí. Franco, para pa Dolphín ¡Oh! Genio ¿Cómo estamos? Franco? ¿Cómo andan? Bienvenido ¿Todo, bien? ¿Todo, bien? ¿Todo, ¿Todo tranquilo? tranquilo? Muy, muy bien, bien gracias, bien. gracias por invitar no, Amigo gracias. de la casa y bueno, gran relación con Tano Robles Así que lo lamento Tanito, perdón Tanito, serio, un abrazo, obvio, sí, un genio Bueno, pero nos elegiste a nosotros fue <risas> lo importante, ¿no? Me, me, me encantó, me encantó haber venido La verdad que muchas gracias Qué lindo, me gracias. siento en casa Qué buena onda, gracias Gracias, gracias por venir, Franco Bueno, eh, con un gran debut en, en San Juan en La venís de, de romper en, en el comienzo del campeonato Sí, sí, la verdad que nos fue muy bien eh, Fue un sueño haber vuelto y como volvimos Porque bueno, ahí tuve el accidente hace siete meses eh, que eso me imposibilitó seguir el campeonato el año pasado y pudimos, pudimos volver y volver con todo, así que muy feliz. Recordanos eh, cómo fue ese accidente. Bueno, el, el año pasado estaba o sea, en el campeonato de Superdario Brasil y en, en agosto volví después de haber tenido una, una victoria acá en, en Interlagos Volví y fui a entrenar a, a Villicum y ahí tuve, tuve el accidente. Uh -huh. el accidente fue? Eh, sí fue? Sí, fue muy fuerte, fue en un entrenamiento tranquilo. Eh, una moto eh, me, me, me chocó de atrás y ahí me fracturé pelvis. Mm. ¡Ay, sacro, Dios mío! Sí. ¿Cuánto tiempo de recuperación tuviste? mira me dijeron que podía llevar hasta un año. Sí. Eh, a los tres meses estaba corriendo. ¿No te puedo creer? ¿Agosto sí. del año pasado? Eh, claro, el, el, el, el accidente fue en septiembre, el 4 sí. de septiembre y en, a fines de diciembre estaba, estaba corriendo de nuevo en, en trae, Brasil. Trae, trae. Las ganas que tenía de volver. Qué impresionante. Sí, sí, ¿A, sí, ¿A qué se lo atribuís? Muy... Porque, bueno, justamente le lo decía, los médicos te decían que podés, podía ser hasta claro, un año. Sí, sí. Eh, o sea, hay otros pilotos que también han tenido ese tipo de accidente y la verdad que fue bastante fuerte. Eh, creo que lo atribuyo a, a las ganas de volver a, a... Creo que todo es cabeza y también mucho el, el acompañamiento de, de la familia, uh -huh. el todo ese apoyo realmente me claro, sirvió muchísimo. Emocional. Y la vuelta ahí a San Juan, digo, al mismo escenario, ¿cómo, cómo juega en la cabeza eso? Es muy, muy loco, es muy difícil de explicarlo, eh, pero realmente es, muy, es muy, muy, muy emocionante, porque, por ejemplo, para mí, cuando, mi vuelta a, a correr fue en diciembre, fue muy poquito tiempo después. Eh, llegué a, a Interlagos, a correr la última fecha del campeonato, entonces era como todo eh, algo increíble. Y no sabía si iba a terminar la carrera porque, obviamente, estaba con muchos dolores. Eh, y cuando terminé la carrera era un llanto dentro ah. del casco increíble. Salí último. Eso <risa> Pero, lo que yo, Pero, no, Pero terminé sí. la carrera. Y para mí sí. eso fue, o sea, sin precio. O sea, vi la bandera cuadro en la última vuelta y eh, veía a mi mamá no. eh, atendiéndome esos momentos difíciles. Eh, fue, fue increíble qué hermoso ¿Cuántos, cuántos años eh, tenés? Yo tengo 29 años Claro, sos chico ¿A qué edad empezaste? Y empequé, empecé hace muy poco tiempo O sea, en realidad corriendo profesionalmente hace tres años Ah, muy poquito muy poco, O sea, sí. has logrado un montón en poco sí, sí. tiempo ¿Y cómo sí, fue sí. que arrancaste? Mi papá es, bueno, los chicos lo conocen y, y mi papá es loco de las motos de, de toda la vida. Él corrido también, no en pista, corrió pocas veces en pista, pero él siempre loco de las motos y eso es algo que creo que lo tengo en la sangre. Lo tenía como dormido y se, y bueno, se despertó y la verdad que le, le he puesto toda la... Toda la energía veniendo, sí. O sea que tenemos tiempo chicos bueno, Sí. Estoy, yo, Traeme yo... la moto que empezamos Un deporte nuevo tenemos para arrancar Me falta el talento lo único que si sí Lo es tiene verdad. Franco pero, pero pero escúchame, ¿Cómo, ¿cómo podés decir algo dije, así? No si no, no me has visto jamás no Jamás falta, arriba claro, de una moto una, Por favor Una revelación Claro, mira Puede Estamos ser Estamos buscando de no qué sea. todavía pero, pero puede ser ah, Pero ah, puede no ¿Cómo Mencionabas el tema de tu mamá recién Esto de atenderte en el momento tan complicado De la lesión ¿Cómo es? Porque la moto Digamos, ya el deporte motor tiene el riesgo permanente Y la moto aún más, ¿no? Porque no es el auto que algo más te protege sí. digo ¿Cómo es la preocupación de los que están al costado tuyo? De, digo, de tu mamá, viejos? tu mamá principalmente bueno, sí, sí, la sí, madre Es, es increíble, eso es algo que no se, no se explica Justo está bueno, mi hermano acompañándome Que es mi... Mi compañero eh, eterno. Hermosa. ¿Son ustedes eh, dos nada más? Somos tres. tres. Y mi hermano más grande, que bueno, la verdad que yo, eh, para mí toda es la, la familia, la base de la familia, lo que también me ha ayudado a, a, a crecer y hoy estar eh, corriendo en, en distintas partes del mundo. Por ejemplo, vine hace poco de Qatar, de correr en Qatar, eh, que también fue una locura. Eh, y, y la verdad que yo se lo atribuyo todo a, a, a eso y para ellos es, es una Pero una te dicen dificultad. por ahí, cuidado, la mamá le digo, cuidado, sí, Franky, sí, sí. cuidado ah, Bueno, velocidad. ahora en la carrera, que ellos mmm, casi nunca pueden ir todos juntos porque corro afuera, eh, este fin de semana fue toda la familia ahí A acompañarme y, y obviamente están ahí nerviosos Y además de tu familia hay todo un equipo detrás de Sí, de, sí digo, Porque estás, se ves, te ves solito en la moto Pero me imagino que están bueno, entre los técnicos eso, eso es algo que por ahí yo siempre lo recalco Que parece ser que es un deporte individual eh, Porque va uno arriba de la moto Pero realmente es un deporte en equipo eh, Yo gracias a Dios Tengo un equipo muy lindo Muy, muy, muy grande ahí, o sea, mi, mi equipo en Brasil que es el Racing Team que son increíbles, me acompañaron a Qatar. Eh, eso, eso realmente hace la diferencia. Mm. Tengo mi preparador físico, nutricionista. Es, es todo un equipo que mm. ayuda a que los resultados también claro. salgan bien. Eh, Franco, se te da de grande el tema de la parte profesional, pero mencionabas Qatar, Brasil con Interlagos, acá en el país. No, regreso, porque no puedo creer que hace tres años. Sí, sí, increíble empezado. lo del de no currículum. Digo, ¿sos consciente sí. por ahí de, de, de cómo se te ha dado todo al nivel que se te viene dando? Eh, a veces eh, realmente me siento solo, ¿viste? En esos momentos que uno está como tranquilo y, y me pongo a pensar eh, qué, qué loco cómo se han dado las cosas tan, tan rápido. Eh, hay muchos pilotos que tienen muchas condiciones, nosotros acá en Mendoza. Puntualmente tenemos pilotos eh, realmente muy buenos, que tienen condiciones increíbles. Eh, yo quizás por ahí de arranque apunté a correr afuera, que fue una apuesta muy fuerte también, porque la verdad que no, no sabía si me iban a sacar cinco vueltas. ¿Y eso por qué? Eh, ¿Por qué decidí correr por, afuera? Sí. No, no sé, no te sabía decir. Nada, sentías eh, que lo tenías sí, que hacer, sí, digamos. Sí, sí, sí, sí, tuve la posibilidad, eh, Beto, Beto Aguad, que es el equipo de RXP, que es el que me llevó eh, primero a Brasil, en el 2020 salimos campeón, uh -huh. eh, y, y bueno, ahí la verdad que me invitó, yo me animé y fui. Y no voy. tengo idea si es un deporte pago. ¿O si ganás solamente tenés algún premio en efectivo? Sí, ¿Cómo en, es? en realidad es un deporte que es profesional, eh, no es como el boxeo, por Ajá. ejemplo, que el boxeo eh, tiene en sus bolsas y sí. es un deporte remunerado, eh, pero sí hay el tema como el automovilismo o los patrocinios. Ajá, eh, claro. Y eso, claro. Y eso y sí, esponsoreo y demás. ¿Y el premio también es, es dinero o nada más el reconocimiento? mira en realidad en el, en, en, hay campeonatos que tienen eh, carreras que son patrocinadas por las marcas uh -huh. y son por ejemplo en Brasil premian a los primeros cinco de la, de la categoría Ninja 400. Premian pero, con efectivo. Claro, premian con dinero. Uh -huh. eh, pero acá en Argentina no, uh -huh. quizás eh, juegos de goma o cosas así eh, pero Qué loco eso, ¿no? Hay, porque hay... es súper expuesto eh, lo que, lo que sí, haces. Como sí, sí. decías, es estás en una moto Mal. solo. Es mucha pasión. Y es, no, pasión. es un, es un, es un deporte que... carísimo, digo, sí. porque mantener la moto más todo uh -huh. el equipo que tiene que trasladarse. Sí, sí, es un deporte que, que, que bueno, para los apasionados y para los que nos gusta, es bastante caro, es bastante difícil hacerlo. Eh, Pero vos tenés sponsor también que te acompaña Tengo, tengo. Por suerte, ahora de a poco han ido siendo más. Manteniendo sí, más. Pásale eh, mi teléfono. No, no, no, chicos, chicos, no. Que también sí. soy una máquina. ¿sí? Pero todavía no, no de voto, chicos. estoy seguramente, lo viste ahí en Doha, eh, yo estoy haciendo una sección. Que ¿Cómo? Que empieza a hablar del tema de la Ent Copa del Ent Mundo. Ah, que en Qatar sí, claro increíble. Me tiras a algún tipo Que estuviste en Qatar, yo no, no voy a ir voy a lo, voy a lo más cerca ¿Algo? va a ser los vinos sí, sí, los. Sí. ¿Qué podría decir en la sección? Algo que me digas de, mira, Qatar está lindo esto Los cafecitos Es verdad son que bonitos. no te dejan tomar alcohol, por en bueno, la vía pública es, Realmente, o sea, me tendríamos para charlar un montón Estuve muy poco tiempo que eso el, Lo del viaje a Qatar salió muy rápido Yo fui a correr la primera fecha En el Super Bowl Brasil hace un mes atrás Y ya venía la idea Desde antes del accidente y está en esta primera fecha mi, mi equipo me dijo, ¿te animás? Vamos. ¡Qué bueno, lindo. ¿eh? No ¿Dónde oh, no, no, no no, no eh, fui? Y tuve muy poco tiempo para estar en Qatar, realmente, pero es increíble. O sea, uno hasta que, ¿viste cuando te muestran una foto y vos sí, no sí, estás sí, en el sí, lugar sí. y no lo dimensionas Bueno, es muy difícil eh, decirte cómo es, pero tienen edificios lujo, increíbles. Lujo, en serio, es, parece como una ciudad del futuro. Decime mm. algo malo de ese lugar. Eh, Porque, claro, ¿Cómo lo no vamos los a ir? No se sé, te escupen los cabellos. Claro, sí, no la sí, arena, sí. la arena que no, te, o o sea, dentro dentro medio feo de clima, mucho calor. Claro, claro. Clima. Claro. Claro. Claro. ¿Sabes qué? No voy. No entonces no, no de de el más No voy, no voy. Franco te queremos Bueno, me van con el calor. ¿No? Me he por grados. acá, por qué no? Franco te queremos agradecer, felicitar y nada, vamos para adelante a seguir, por el sueño. Justo ahora el jueves viajo a Termas de Río Hondo que vamos a hacer un entrenamiento ahí junto al equipo sí. de RXP, o sea que, que es un evento muy lindo. Sí, las aguas termales, es como cocum. O sea, te Tal metes en la agua caliente y rejuveneces. Sí, Vos, competir, ¿Vos sos joven. Pero con ¿Sos la tiempo moto se va a las la termales, tiempo, el tiempo. Ahora porque es joven. Ya lo vi. Dale un par más de año, eh. Y ah, va vale. a necesitar <risa> la termita. <risa> ha dejado una foto así en la casa lo único, ¿no? Porque no está nunca. Sí, sí, dejo una cosa así. A veces me extraña la, la, mi casa. Pero qué lindo, deben estar chocho porque sí, está cumpliendo sí. el sueño. Sí, está el... Eh, Franco, de nuevo, gracias. No, por favor.